Buenos días a todos uh, en la sesión referente a las nuevas regulaciones. Muchas gracias a todos los presentes aquí en la sala y todos los que están con nosotros a través de Internet. En primer lugar, me gustaría ceder la palabra a nuestro moderador, Jovan Kurbalia. Buenos días. Estoy aquí yo en mi oficina en el Vaticano. Y esta mañana he participado en la sesión referente al diálogo entre las religiones en el contexto de las nuevas tecnologías digitales. Fue un debate muy interesante. Y surgieron preguntas sobre cómo las religiones miran en todo el mundo las tecnologías digitales. Esto fue el elemento más importante del debate. Hoy podré conversar sobre un tema similar con nuestros magníficos panelistas. Durante este debate que mencioné, apareció la pregunta, ¿con quién es debido ponerse en contacto en caso de algún problema? ¿Con quién ponerse en contacto si tenemos problemas de ciberseguridad o privacidad o acceso al Internet? Y creo que esto es un dilema muy importante, especialmente para nosotros, esta comunidad aquí reunida en la cumbre IGF. ¿Cómo responder a esta pregunta tan básica que va a surgir cada vez más frecuentemente? Porque cada vez más estamos enganchados a Internet y las tecnologías digitales. Como moderador, tengo el placer de participar con estos magníficos panelistas, a quienes doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Me alegra poder saludar a estos magníficos intervinientes que representan a maravillosas entidades y que tienen amplios y valiosos conocimientos. Así que si a alguien le interesan la problemática de Internet, las regulaciones y todos los desafíos que esto lleva, Ustedes se encuentran en el lugar apropiado. Bien, está con nosotros la vicepresidenta de la Comisión Europea. Ah, perdón, ha habido un pequeño cambio en cuanto a la Comisión a la Comisión Europea. Va a estar con nosotros Doña Mia Petra Kumpula-Natri del Parlamento Europeo. Bien, así que la Unión Europea estará representada por Mia Petra Kumpula Natri del Parlamento Europeo. Como vemos, todo sucede tan rápido y el Internet cambia tan rápidamente. También aquí en el Vaticano todo cambia, a pesar de que la Iglesia y la ciudad en sí son eternos. Así que me disculpan esta modificación. Está con nosotros también WindSurf, uno de los padres de Internet, persona que inspiró el mundo para que entrara al mundo digital. Muchas gracias, WindSurf. Surf por estar con nosotros desde Washington. Entre nuestros maravillosos panelistas están también Anton Gorelkin, quien es diputado de Rusia. Y él justamente hablará sobre Rusia y sobre lo que sucede actualmente en el diputado en el Parlamento ruso en cuanto a la regulación de Internet ampliamente entendido. Muy buenos días, señor diputado. Está con nosotros también el representante de ICANN, el señor Piqué. Sé que aquí han habido ciertos cambios en cuanto a los representantes de las diferentes entidades, así que miro aquí a mi agenda, aunque esto también es la belleza de Internet y la belleza de los encuentros virtuales. No sabemos exactamente con quién nos encontraremos y cuándo. La última versión de la agenda te la envío, señor moderador. Está con nosotros Carolina Aguerre de la Universidad de Argentina. Bien, trataré de pronunciar bien los apellidos. Vuelvo a repetir que, eh, bueno, doy la bienvenida a la representante del Parlamento Europeo. Está con nosotros también Doña Nigat Dat de la Fundación Digital Rights Foundation, fundación que trabaja en la India. Antes de ceder la palabra a nuestros maravillosos panelistas, me gustaría añadir que Carolina Agüerre, además de trabajar en la Universidad San Andrés, es también directora de CETIS para la Sociedad Digital y de la Información. Esta sesión es parte de un proceso más amplio en el cual conversamos sobre cómo fortalecer el Internet, cómo fortalecer la cumbre digital. Tenemos que recordar que lo más importante es poder encontrarnos y intercambiar ideas. Yo honestamente eh, siento mucho no haber podido venir a Katowice. Sin embargo, lo importante es eh, crear la arquitectura del proceso y paulatinamente ir preparándonos para que nuestros conocimientos sobre el Internet ahora va a pasar a una fase más Madura y en este eh, ámbito vamos a hablar sobre la gobernanza y sobre las regulaciones y cuál va a ser su impacto sobre las comunidades locales, los, los gobiernos, las organizaciones internacionales y cómo lidian con esto los parlamentos y las instituciones y organizaciones de estandarización. Así que hay que preguntar cómo... Eh, afrontan este desafío los diferentes interesados. Me gustaría también eh, volver a mencionar el interés que despiertan eh, todas estas regulaciones entre las comunidades religiosas. Recordemos que tenemos la ley, los reglamentos y leyes. Estoy seguro que los parlamentarios tanto a nivel de Estado como a nivel de la Unión Europea. Tenemos también las mejores prácticas creadas por las empresas. Todo esto refuerza la gobernanza de Internet y la supervisión del Internet y en general sobre los contenidos digitales. Pero eso es las leyes. Sin embargo, además de las leyes, la vida tiene sus propios caminos y aparecen ciertas amenazas y ciertos problemas de los que también deberíamos conversar en este contexto tan amplio con el que tenemos que ver cuando hablamos de los contenidos digitales. Pienso que esto es el marco de nuestro debate del día de hoy y ahora pasemos a tres aspectos más importantes de nuestros debates. Reflexionemos sobre lo que pasa en cuanto a Internet y la gobernanza de contenidos digitales en tres aspectos. Contenidos y la inteligencia artificial, gobernanza, contenidos e inteligencia artificial. Hablemos de las buenas prácticas que podemos compartir y la administración de estos procesos. Bien, me gustaría ahora ceder la palabra a la representante del Parlamento Europeo, a doña Mia Petra Kumpula Natri si usted podría compartir con nosotros sus experiencias en el contexto de supervisión sobre los datos, porque entiendo que el Parlamento Europeo, la Unión Europea eh, se preocupa por la protección de datos, así que por favor, ¿cómo se puede afrontar el tema de la protección de datos eh, en el contexto también del reglamento de protección de datos aplicado en la Unión Europea y en general en todo este contexto. Muchas gracias por haberme invitado a este foro. Buenos días, trataré de saludaros en diferentes idiomas y doy la bienvenida desde el Parlamento Europeo. Se me ha informado sobre este encuentro relativamente hace poco tiempo, pero es un placer para mí estar con ustedes. Yo tenía planes de ir a Guadalajara y a París, a las anteriores cumbres. Eso no fue posible. Ahora, en cambio, puedo estar con ustedes online en Katowice. Sé que hay todo un grupo de maravillosos panelistas. Yo con placer escucharé lo que ellos vayan a decir. Sin embargo, en breve presentaré lo que nosotros pensamos desde la perspectiva del Parlamento Europeo. Es eh, siempre la misma importante pregunta, ¿regular o no regular? Tenemos eh, ámbitos muy importantes donde sin regulaciones no podremos progresar, como por ejemplo el tratamiento de datos, la interoperabilidad de datos y el aprovechamiento de datos. Esto es un importante desafío. ¿Cómo deberíamos estandarizar el aprovechamiento de datos? Si todos los datos tratáramos de estandarizar y su gobernanza y administración reducir a una simple regulación legal, probablemente esto sería quizás algo sin sentido. Sabemos que las que las plataformas online son muy cambian muy rápido, hay nuevos modelos de tratamiento de datos, aquí hay que pensar sobre la interoperatividad y las posibilidades de garantizar la competencia entre los diferentes actores del mercado. Así que en cuanto a esta interoperabilidad de datos, es indispensable crear un marco legal lo suficientemente amplio para que nos permita en Europa gestionar los datos y esto es algo de lo que nos ocupamos en el Parlamento Europeo y justamente hace una semana hemos alcanzado un acuerdo político eh, donde yo participé en este equipo de trabajo negociador, yo negociaba en nombre del Parlamento Europeo es muy importante cómo vayamos a crear los estándares de interoperabilidad en el contexto de datos y en el nuevo reglamento, en el así llamado DJA, The Governance Act, que va a ser un reglamento ya de carácter regulatorio. Nosotros eh, implementamos el Consejo de Innovación de Datos y en este consejo tendremos representantes de los diferentes agentes interesados, es decir, tanto académicos como representantes de la sociedad civil, empresas, industria, pero también eh, instituciones que se ocupan de la estandarización de datos, ya que se trata de que este Consejo sea capaz de eh, crear, eh, trazar las mejores prácticas y estándares que queremos implementar en nuestro mercado común europeo. El concepto en sí se basa en que el mercado europeo sea un mercado fidedigno, un mercado fiable de intercambio de datos. Obviamente, nada sucede sin el respectivo financiamiento europeo, así que aquí se garantizará financiación. El segundo aspecto de actividades en el que nosotros trabajamos en cuanto a datos es obviamente la seguridad y protección de datos. Nosotros queremos que los datos sean protegidos de forma fiable, pero también transparente, en especial en cuanto al tratamiento de datos personales. Aquí la joya en la corona es nuestro reglamento sobre la protección de datos que ha sido implementada en los diferentes países europeos, pero también queremos que este tipo de leyes sean respetadas en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta China. Todo esto en el contexto de protección de personas privadas que aprovechan servicios en línea. Sabemos que estamos todavía lejos de una situación ideal y somos conscientes de que podemos tener importantes eh, turbulencias si Internet fuera absolutamente abierto y absolutamente accesible. No es así en todo el mundo. Así que la Unión Europea ya desde hace un buen tiempo trata de equilibrar las regulaciones y las obligaciones referentes a la gobernanza de Internet y también en cuanto al acceso a datos y su protección. No voy a entrar en detalle al respecto porque se me ha solicitado solamente unas breves palabras a manera de Introducción. Como quizás ustedes se hayan dado cuenta, yo provengo de Finlandia. Mi país es muy activo en cuanto al tema de protección e intercambio de datos. Nosotros en Finlandia somos muy meticulosos en cuanto a las regulaciones de intercambio de datos entre las empresas. Queremos garantizar que las empresas intercambien datos de forma fiable, que Internet sea un espacio seguro y de que todos los actores que se encuentran en esta cadena de intercambio de datos sean capaces de demostrar que tienen las, diferentes, las suficientes garantías de seguridad en cuanto al intercambio de datos. Sabemos que Internet como plataforma, también el Internet de las cosas tiene que garantizar la interoperatividad de estos objetos porque solamente en tal caso seremos capaces de eh, gestionar la seguridad de datos. Sabemos que ahora solamente las mayores plataformas digitales tienen la capacidad de asegurar la interoperatividad y el, la ciberseguridad porque son Cuestiones muy costosas, pero consideramos que es eh, absolutamente indispensable que la interoperabilidad sea asegurada a todos los niveles y en todos los elementos en la cadena de suministro de datos a través de Internet. Por lo tanto, nuestros trabajos de gestión de datos, que es una ley que ya es negociada en el Parlamento Europeo y que considero un paso muy importante hacia adelante. En cuanto al tratamiento y gestión de datos y el compartimiento de datos... Y la administración de Internet es algo muy, es un paso muy importante. Ninguna entidad, ninguna administración, ningún gobierno de forma individual será capaz de afrontar este reto de forma individual. Por eso consideramos que la Unión Europea debe continuar sus trabajos sobre la creación de los debidos estándares de gobernanza de Internet recordando de que se trata de la seguridad de nuestros usuarios y los servicios digitales. Muchas gracias. Usted dijo que representa a Finlandia. Sabemos que Finlandia es uno de los países punteros en cuanto a la gestión de datos y en cuanto a el equilibrio entre el acceso a servicios digitales y la protección de la privacidad y la protección de los intereses de los diferentes usuarios y mm, actores interesados. La pregunta. ¿Qué voy a plantear ahora? Puede parecer fácil, pero pienso que mmm, la respuesta puede ser una respuesta que vaya a modificarse con el tiempo. ¿Por qué nosotros no pasamos a otras cuentas en el caso de Internet? ¿Por qué? Como en el caso de telefonía móvil. ¿Por qué nosotros no nos movemos de eh, Twitter y, o Facebook a otras cuentas de la misma manera como cambiamos de operarios? de telefonía móvil. Interesante pregunta. Bien, regreso ahora, voy ahora hacia Vint, uno de los padres de Internet, uno de los... Que, hayan, que han creado este espacio de intercambio de datos. Me quería preguntar si no tienes miedo de lo que hemos llegado en el cuanto a intercambio de datos, en especial qué es lo que tú piensas sobre las mejores prácticas de las que aquí se habla en cuanto a la gestión de datos y administración de Internet. Muchas gracias. Me gustaría antes eh, reflexionar sobre algunas observaciones de mm, mi precedente, que ha eh, presentado una presentación muy interesante, en especial que, como ha dicho, ha tenido poco tiempo para prepararse para esta sesión. Pues quiero decir que sí. Eh, ustedes tienen mucha razón mm, hablando de la interoperabilidad, que es un aspecto clave si se trata de todo el movimiento en Internet. Por eso es tan importante exigir eh, esta interoperabilidad en cuanto a un intercambio eficiente de datos. Es algo que tenemos que siempre tener en mente. Yo pienso que deberíamos tener un servicio de bomberos en cuanto a la ciberseguridad. Deberíamos tener un servicio que va a apagar incendios en cuanto a los posibles incendios referentes a la seguridad. No tenemos de momento un servicio así de bomberos. Aunque pienso que ya es el momento donde deberíamos prepararnos para ello. Durante los últimos 40 años ha sido Internet que nos ha dado la posibilidad de desarrollo de las tecnologías digital, de comercio de educación y etcétera pero también ha sido una plataforma en la cual podemos intercambiar libremente nuestras opiniones promocionando así la libertad de expresión pienso que ha llegado el momento que además de estas grandes libertades y estas grandes posibilidades internet también es una plataforma donde podemos proteger nuestros comunes valores y podemos cuidar los principios que queremos que rijan el comercio digital queremos hacer todo lo posible para que internet no sea la plataforma para las mayores mmm, plataformas pero que también permita el desarrollo de actores más pequeños además de leyes como la ley sobre datos me parece que son necesarias adicionales iniciativas como por ejemplo la iniciativa de protección de nuevas tecnologías, la iniciativa para la protección de datos, especialmente datos de carácter personal. Creo que ya muchas entidades entienden que nuestra privacidad no es un bien de lujo. Por ejemplo, en Google, para el que trabajo desde hace años, consideramos que tenemos que hacer todo lo posible para que la protección de datos personales sea nuestro día a día. Para eso, iniciativas como la, eh, las leyes europeas, o como los estándares AI privacy creo que esto es eh, justamente el espacio en el que deberíamos concentrarnos y en Google nos estamos concentrando en ello. De la misma manera como eh, la nueva política de gestión de cookies. Esto es un ámbito donde nosotros mejoramos las tecnologías de seguridad en cooperación con las entidades regulatorias. Me parece que podemos Aprovechar de las nuevas eh, posibilidades que ofrecen los sistemas de criptología para que los usuarios de Internet puedan de forma segura aprovechar de los servicios que nosotros ofrecemos, porque debemos recordar que cada día 20 millones de usuarios aprovechan de los servicios de Google. Por lo, esto demuestra lo importante que es que podamos asegurar la seguridad de nuestros usuarios. Tenemos plataformas como YouTube, donde sabemos que con un clic somos capaces de obtener mucha información sobre el usuario. Podemos ver qué es lo que ha hecho el usuario durante los últimos 18 meses, así que es importante asegurar este tipo de servicios. En Google ya tenemos información de la necesidad de cambiar las claves, informamos a los usuarios si la clave es fuerte o débil, sin embargo, todo esto será para nada si es que nuestros usuarios no tienen la conciencia de las amenazas que derriban de las plataformas digitales. Por eso consideramos que es absolutamente indispensable educar a nuestras sociedades y Google aquí trata de, de, de realizar muchas acciones en este campo. Nosotros siempre hemos velado por la libertad de expresión y trabajar por la sociedad civil y también ofrecemos iniciativas de educación, iniciativas tanto en Estados Unidos, donde también se está formando un nuevo espacio regulatorio. Me refiero en especial al artículo 230 de la ley de eh, Internet. Bien, esto es lo que quería yo decir sobre... Eh, y vuelvo a, al moderador. Usted dijo que en nuestro ADN se encuentra ya la protección de datos, aunque ha mencionado usted también la necesidad de encontrar el equilibrio entre la seguridad de Internet y la accesibilidad a Internet. Aquí se... Usa muchas metáforas de que esto es nuestra naturaleza, esto es nuestro ADN. En, estos contextos, en este contexto hemos hablado también sobre las regulaciones de la Unión Europea. Pero también Witzer mencionó la necesidad de la interoperabilidad y me parece que aquí surge el siguiente mensaje. Parece que las entidades comerciales en todo el mundo tratan de asegurarse de cómo se irán desarrollando las leyes. Todos en el mundo de negocio dicen que lo más importante es la predictibilidad de cuáles serán las nuevas regulaciones en el mercado. Digamos que ya tenemos datos, ya tenemos cierta dinámica para la aseguración de la interoperabilidad, estandarización. Hemos hablado de las posibilidades seguras y también sobre los paraísos fiscales, en este caso paraísos en cuanto a seguridad de Internet. Hay una interesante iniciativa en Suiza referente a la independencia digital, el derecho a la autodeterminación digital. Así que hablemos ahora sobre cómo protegemos al contenido. Hemos hablado de los datos, ahora hablemos de los contenidos. Esta pregunta hacia Anton Boren Gorelkin, que es diputado de Rusia. Y después también cederé uh, uh, la palabra a Nilhad Dat, que, que a, uh, es directora ejecutiva de, uh, de una a, uh, fundación a, uh, que trata de los, los derechos digitales. De Pero primero de, uh, nuestro panelista de, contact, de la Federación contact, Rusa, Anton Gorelkin. Puede decirnos unas cuantas de palabras sobre la gestión de, de contenidos. That, uh, I am, uh, a Say that uh, Mr. Gorilkin is currently presenting his Señoras bill in the señores, Russian uh, uh, parliament in the lower chamber uh, called State Duma. And uh, we hope that he'll uh, join us Mac a bit later. Y me so we will, uh, some five minutes for him el uh, right señor Anton Gorelkin uh, está ahora presente en el parlamento sure, sure. ruso ya que está presentando uno de los proyectos de leyes así que intentaremos conectarnos con él en un poco más tarde en este momento por desgracia no podemos hacerlo claro lo entendemos que nuestros panelistas también tienen otros compromisos así que después intentaremos conectarnos con él de nuevo un poco más tarde así que en este momento ya Voy a dirigirme al siguiente panelista. You, that, my, um, que nos I'm puede decir India, sobre la you, perspectiva or de or in, la sociedad in, civil uh, no soy de la India porque antes alguien lo ha dicho soy de Pakistán uh, yeah, pero y, claro y, y, y, voy y, y, a intentar be the presentar the nuestra perspectiva le pido disculpas creo que es el mayor error que hemos podido cometer durante esta cumbre no hay problema no se preocupe. En primer lugar, because I me gustaría agradecerte a ti y decir que yo durante mis estudios universitarios me especialicé en la cuestión de los derechos digitales me dediqué al tema de la gobernanza de internet, esto sucedió en el año 2009 o sea en el año 2009 me licencié en los eh, so derechos digitales y en las cuestiones de la gobernanza to, uh, the, uh, uh, la uh, uh, de uh, Internet. En cuanto a la regulación del ciberespacio, tenemos que ver sobre todo qué es lo que sucede en los países en desarrollo, es decir, en los denominados países denominados sur global. En cuanto a la regulación de Internet, esta se ve en forma de moderación de contenido, las políticas de protección de datos, las regulaciones que se refieren a la gestión de numerosas cuestiones. Tenemos que ver lo que pasa en India, Pakistán, en toda aquella región. Parece que hay una carrera por quién va a introducir más regulaciones de Internet. ¿Quién será el primero? Pero no creo que debamos concentrarnos tanto en el las regulaciones. Creo que últimamente, últimamente vemos que estas regulaciones se consideran demasiado restrictivas y hay una tendencia de apostar por la autorregulación. Aunque claro, todos los países tienen su propio enfoque. Uno de los mejores ejemplos eh, para seguir, es el reglamento de protección de datos que ha sido aprobado por la Unión Europea, pero que ya está siendo copiado en otras partes del mundo. Las regulaciones van cobrando importancia, sobre todo en el contexto de los casos del de discurso del odio o la violencia contra las mujeres que observamos en Internet, o la desinformación. Estos fenómenos van en aumento. Pero no nos olvidemos de que algunas disposiciones están mal escritas y, en consecuencia, no resuelven problemas que deberían resolver. Por ejemplo, unas regulaciones que buscaban parar o que buscan parar el, la divulgación de desinformación deben ser adecuadas. Las regulaciones deberían centrarse en las tendencias actuales y responder a las necesidades de varias partes interesadas. Vemos también una clara división entre los países del norte y del sur. En los países del norte vemos regulaciones más restrictivas. Por otro lado, en los países del sur global, dichas regulaciones no son tan restrictivas. Y aquí existe esta brecha. Tenemos que pensar cómo armonizar estas disposiciones y estas tendencias. Yo creo que tenemos que cerrar esta brecha a nivel de las regulaciones y a nivel de la autorregulación. Ya que vemos que en algunos estados no existe esta voluntad por ...política de regular la actividad de entidades privadas, como, por ejemplo las empresas tecnológicas. Así que tenemos que encontrar aquí un equilibrio razonable. Gracias por estos comentarios. Nos alegra que también siga lo que pasa aquí en Europa y también me alegra que haya estudiado estas cosas que nos ocupan aquí también en nuestra organización. Gracias por su comentario. Y ha mencionado estos cambios que están sucediendo a nivel de las regulaciones ha dicho que varias entidades de la administración pública se centran en dichos asuntos, también ha mencionado que los responsables de diferentes partes del mundo tienen perspectivas diferentes sobre este asunto, así que ha sido un comentario muy interesante también ha dicho que es importante conseguir algún equilibrio en este contexto Así que gracias por este comentario. Yo he mencionado también algunas cuestiones que fueron comentadas en la sesión de la mañana en la que participé hoy. Hemos hablado sobre los datos, sobre los contenidos, también hablaremos sobre las políticas, cómo gestionar, gobernar en el ciberespacio. Ahora voy a abrir el debate. No sé si alguno de nuestros panelistas todavía quiere tomar la palabra o pasamos el micrófono a nuestro público. Si puedo, voy a hacer un pequeño comentario. Lo que ha dicho nuestra compañera es muy importante. A veces la regulación, en vez de ayudar, perjudica y la regulación no cumple con los objetivos deseados and it creates a level playing field for all actors. Desde el punto de vista del negocio, las regulaciones armonizadas son muy importantes para que todas las entidades puedan funcionar en, igual, en igualdad de condiciones. En cuanto a la regulación de los contenidos, este asunto es bastante complejo, sobre todo si lo enfocamos desde un punto, desde una perspectiva global. Aquí quiero subrayar que tanto nosotros como otras empresas optamos por utilizar, utilizar métodos automáticos de, de seguir uh, y modificar lo, o procesar los contenidos. La inteligencia artificial constituye una herramienta importante. Sin embargo, esta herramienta no es perfecta, sobre todo si queremos aumentar el alcance de utilización de esta herramienta. Así que los reguladores, los legisladores deberían fijarse, por un lado, en esta tendencia, pero por otro lado, en las dificultades que surgen a la hora de de gestionar los contenidos. Yo creo que es un proceso y se trata de un proceso durante el cual tenemos que ir aprendiendo todos cómo funcionan las cosas, qué cosas hemos hecho bien, cuáles no. Todo esto para que todos comprendamos cómo enfocar este asunto de los contenidos, cómo hacerlo de forma más armonizada. Ha mencionado que algunos procesos se están ampliando, pues se están aumentando la escala en la que se pueden observar. La empresa Google gestiona un gran volumen de datos. Por eso y por otras cuestiones, tenemos que pensar cómo deberíamos implementar las soluciones automatizadas. Vamos a pasar a otro panelista y ya pasaremos a hablar precisamente sobre el tema de la IA. También hemos recibido preguntas interesantes de nuestro público. Voy a presentarlas más tarde, pero en este momento voy a pedir a Jutta que nos comenta la cuestión de la inteligencia artificial en el contexto de también los los derechos de los niños um, good morning, evening, por favor le paso so, la palabra um, muchas gracias I, muy bienvenidos I, I, I a todos Jovan My Gracias role in por cederme uh, la palabra. Expert, uh, group, uh, UNESCO, uh, AI vale. so, Sin embargo... No sé en qué a, calidad debería pronunciarme, en calidad de una representante um, de la UNESCO, o, o, added, o quieres que uh, me refiera al tema que estamos comentando cetera, en este momento en nuestra were, sesión, were es decir, la, la so, cuestión uh, de la inteligencia artificial uh, y los uh, derechos uh, de los uh, niños. Uh, vale, uh, si uh, queremos uh, estructurar uh, de uh, esta uh, forma uh, este debate, voy a seguir el tema que has iniciado. En cuanto a la inteligencia artificial, AI addressing content and data panels. Hay recent panels and participating So AI systems are en el contexto tanto de los contenidos como de los datos, desde el punto de vista del usuario, los mecanismos de la IA son mecanismos utilizados por grandes empresas, por los gobiernos, para filtrar los contenidos. ¿Y qué es el contenido o los contenidos? También son datos controlados por la IA. Por eso no quiero aquí iniciar un debate deontológico qué son los contenidos, qué son los datos, diferenciar estos los aspectos. Lo que sí quiero hacer es, por ejemplo, pensar cómo se resuelven los asuntos relacionados con la IA en la Unión Europea. Para comenzar, tenemos que definir mejor ciertas ideas y pensar cuál es la diferencia entre los datos y los contenidos y, por consiguiente, cuáles son las consecuencias de esta diferencia. De nuevo, no quiero hablar sobre los asuntos éticos relacionados con el uso de la IA. Lo que más me interesa es que en este contexto es muy importante que sucede en el ecosistema más amplio a nivel de la legislación. Muchas veces cuando se habla sobre Internet el debate se centra en la IA. Asimismo, se piensa mucho en los foros internacionales como este, cómo utilizar más y mejor las herramientas como la inteligencia artificial. Son tecnologías muy complejas y que al mismo tiempo forman parte del ciberespacio. Yo sigo este debate que se lleva a cabo en los foros de gobernanza de Internet y sé que muchas veces se divide uh, we, el tema de la IA y uh, el ciberespacio pero yo studies. creo sorry, que no merece la, la pena introducir myself, aquí divisiones artificiales Jovan, creo que has apagado tu micrófono Pedimos disculpas. Ha sucedido un problema técnico. Estamos convencidos de que nuestro equipo técnico lo va a resolver. Bien, en este momento... Yuta va a hablarnos sobre la inteligencia artificial y también sobre los derechos de los niños. Muchas gracias. Me gustaría referirme a las directrices sobre la IA preparada por la UNICEF. Estoy en contacto con varias partes interesadas. Se llevan a cabo varios estudios que buscan descubrir cómo la IA impacta a los niños. En la actualidad ya hay muchas personas que utilizan servicios basados en la IA, aunque no lo sepan. Así que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Incluso los niños utilizan servicios basados en los mecanismos de la inteligencia artificial, aunque de nuevo no lo sepan. De momento no se sabe cómo los algoritmos de la IA pueden afectar el desarrollo psicofísico de los niños, sobre todo en sus primeros años de vida. La UNICEF ha creado ciertas propuestas de directrices o orientaciones que abarcan toda una serie de recomendaciones. Voy a referirme a unas cuantas de ellas, sobre todo aquellas que tienen que ver sobre la no discriminación y el acceso justo al ciberespacio. También las cuestiones de la transparencia cobran una enorme importancia y la posibilidad de responsabilizar a los proveedores de servicios basados en la IA. Cabe subrayar que son los adultos que responden de mm, todos eh, estos asuntos y tienen que tener conciencia de que la IA puede Puede afectar el desarrollo del Niño. En las orientaciones que he mencionado hay un llamamiento a los proveedores que tengan en cuenta que todo lo que hacen puede afectar a los niños. Ayer estuve en un encuentro en que estaba uno de los comisarios de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y en esa reunión se comentó que Internet es un sitio en que los niños aprenden, pero también Internet se ha convertido en el actual en el parque infantil del siglo XXI. Así que tenemos que pensar cómo la IA afecta el desarrollo del niño. Gracias, Yuta, por tu comentario, por hablar sobre la influencia de la IA en los niños. Y creo que deberíamos ampliar este debate. Recordemos que todos influenciamos nuestro mundo. Y este mundo algún día se convertirá en el mundo de nuestros niños. Por eso nunca hay que olvidar el elemento que tiene que ver con las futuras generaciones. Ahora voy a referirme a una cosa que ha mencionado Vint y Carolina. Y después voy a pedir a los panelistas que intenten resumir nuestras intervenciones para que podamos sacar conclusiones coherentes. Muchas gracias por pasarme la palabra. En primer lugar, la ética es muy importante, pero no se trata apenas de la inteligencia artificial. Esto se refiere a toda la tecnología. Lo mismo se puede decir sobre la inteligencia artificial y por ejemplo el aprendizaje mecánico en todas las cuestiones conectadas con las nuevas tecnologías tenemos que tener en cuenta los elementos que tienen que ver con los valores a veces algunas brechas en la programación pueden facilitar el, la actividad de ciberdelincuentes. Así que yo creo que los desarrolladores del software deberían responsabilizarse de este tema. Claro que se trata de una cuestión muy compleja. Siempre puede haber algunos errores en los programas, en el software, pero tenemos que minimizar su número para protegernos mejor. Además, tenemos que pensar qué hacer para garantizar para que este ciberespacio sea seguro. Yo creo que la firma electrónica podría ser una de las soluciones eficaces. Gracias, Carolina, por mencionar este tema tan relevante. Se trata de cuestiones muy importantes. Y a veces me preocupa que tengamos unos recursos bastante limitados en cuanto a la posibilidad de crear ciertas soluciones legales. Por ejemplo, tuvimos un problema hace tres o cuatro años relacionado con las tecnologías de blockchain. Ahora surge. El problema o los problemas conectados con la IA. Sin embargo, este nuevo marco legal de la Unión Europea son muy interesantes y constituyen una verdadera revolución en cuanto a las nuevas soluciones legales relacionadas con la inteligencia artificial y la ética constituye un elemento muy importante en todo este debate. Voy a ceder la palabra. A nuestra eurodiputada para que nos hable de la inteligencia artificial. Sí, yo soy miembro de un grupo de trabajo que trata este tema. El tema, también forma parte de una de las comisiones parlamentarias, incluso soy vicepresidenta de la misma. Es una comisión dedicada a las cuestiones de la inteligencia artificial. Y deberíamos preguntarnos en qué etapa nos encontramos en cuanto al desarrollo de la IA. En este momento tenemos acceso a diferentes regulaciones eh, legales y cuando hablamos sobre la inteligencia artificial tenemos que pensar sobre la confianza de nuestros ciudadanos y a veces falta esta confianza. Piensen, por ejemplo, en el tema de la vacuna. De, de los servicios sanitarios a veces vemos que falta confianza de nuestros ciudadanos y lo mismo, lo mismo sucede en el contexto de la inteligencia artificial a veces se puede pensar que la IA es un tipo de juguete pero este juguete es seguro Hay que decir que este tipo de preguntas surgen en diferentes contextos y surgen cuando estamos ante ciertos mecanismos, soluciones basados en la, Unión, en la inteligencia artificial. Me alegra que en breve la Unión Europea se ocupe de la ética en el contexto de la IA. Muchas gracias por este comentario. Creo que lo que ha dicho está vinculado a lo que ha dicho Vink cuando menciona el tema de la responsabilidad y la ética, sobre todo en el contexto de las empresas que desarrollan software. Pido disculpas. Hemos tenido un problema técnico. Parece que se ha colgado el sistema. Es importante crear estándares éticos, no solo en el contexto de la IA, sino en un contexto mucho más amplio, pensando, por ejemplo, en todas las plataformas digitales. ¿Con quién podemos contactar cuando surgen problemas relacionados con las cuestiones éticas en el contexto de la IA? Bueno, vemos que ha habido una pregunta planteada en el chat, pero primero... Paso la palabra a Bint y después pasaremos a la pregunta. Bueno, en mi intervención intentaré responder la pregunta del chat que acaban de mencionar. Muchas veces, tanto en línea como offline, podemos ser testigos de algunos, de algunas incidencias de ciberdelincuencia. Parece que hay problemas técnicos. Escuchamos varias personas al mismo tiempo. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha llamado a una cooperación más amplia en el contexto digital. Y el secretario general propuso este Pacto Digital Global. Parece que esta nueva iniciativa puede ser una oportunidad perfecta para eh, mejorar la cooperación entre diferentes entidades y también, y también la cooperación entre diferentes entidades de la Administración de la Justicia en todo el mundo. Gracias a esta cooperación se, pueden, se podrán recopilar datos que después, después podrán ser utilizados, por ejemplo, en numerosos procesos judiciales. Gracias por esta información. Yo sé que Google protege bien los datos y también garantiza varias soluciones sencillas que pueden ser utilizadas por los usuarios. Recordemos que el secretario general de las Naciones Unidas justamente apelaba por esto, por esta, esta complejidad no cause la pérdida de la simplicidad de estas soluciones. Desde mi punto de vista y mi experiencia, muy pocas veces cambio los operarios de que me suministran diferentes servicios. Yo he hablado con mis amigos y vecinos sobre diferentes estándares en cuanto a las a los operarios de telefonía móvil. Y cuando uno se acostumbra, es muy difícil eh, convencer a un amigo o un vecino a que cambie de su operario de telefonía móvil. Probablemente aquí está el tema de emociones, quizás también en el contexto de la inteligencia artificial. Antes de pasar a la siguiente ronda de nuestros comentarios, me gustaría reflexionar con todos ustedes cuáles son las conclusiones de nuestra sesión. ¿Cuál podría ser el mensaje que vamos a ofrecer para despedirnos? Pasemos a nuestro chat, donde han aparecido interesantes preguntas. Por ejemplo, una pregunta directamente desde Madagascar. Pregunta sobre la protección de datos personales y de qué manera protegernos ante hackers. Una pregunta de Madagascar hacia Bint apareció una pregunta también de Úrsula Marteris sobre los sistemas que se crean ahora para el apoyo de el GDP y la lesión de la agenda del año 2030. Apareció también el enlace a uno de los documentos. Gracias Úrsula por esto. Hay también un enlace referente a las a, pautas de UNICEF referente a la protección de menores. También nos escribe Tomás en el chat diciendo que hay problemas con la traducción en línea. ¿Ha mejorado esto ya? Hay que... Quiero decir que nuestros compañeros del servicio técnico seguramente están trabajando sobre la solución de esto. Me parece que ya no hay problema, aunque no. Ramón, no. Ramón dice que sí, que continuemos nuestro encuentro y todo un número de preguntas. Yo tengo una pregunta quizás un poco más general. No se trata de que me respondáis ahora mismo, más bien un asunto que podemos reflexionar. Para empezar, quiero decir que es indispensable la creación de unos estándares a nivel global y la cooperación a nivel global es absolutamente indispensable, que además es algo que está en curso porque veo que hay un sinnúmero de tratados y procesos tanto a nivel del grupo DTG7 como la Unión Africana, la Unión Europea, cooperación transatlántica y todas estas entidades eh, analizan estos mismos temas. Por lo tanto, habría que preguntarse dónde se encuentran las mejores competencias, dónde está la autoridad que debería regular el trabajo de todas estas instituciones. Hay un problema con el sonido. Tratamos, obviamente, de supervisar el trabajo de diferentes entidades. A menudo hemos apelado para compartir las conclusiones de los diferentes foros, pero es verdad hay todo un grupo, hay todo un número de grupos que trabajan sobre los mismos asuntos y pienso que al final en la práctica será como, la práctica nos dirá cómo las diferentes conclusiones realmente responden a las necesidades Apareció también una pregunta referente a la ciberdelincuencia, algo que hace cuatro o cinco años era nuestro día a día, es algo que hoy ya es absolutamente diferente. Recuerdo nuestros encuentros en Melbourne, en Dubai, en el año 98, en el 98 donde se había ha adoptado un convenio en cuanto a la ciberdelincuencia. Sin embargo, recordemos que lo que ha sucedido a causa de la pandemia es que prácticamente es ya un estándar la comunicación a través de, por decir algo, Zoom, y también la información sobre la, el estado de salud de las personas. Todos estos datos corren fluidamente por Internet. Tenemos la pregunta de un amigo de Bangladesh, donde se encuentra uno de los hubs de la conferencia. Sí, es verdad, tenemos la posibilidad de conectarnos con el centro en Dhaka. ¿Podemos escuchar otra vez la pregunta? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede apoyar el desarrollo de zonas rurales en países en vía de desarrollo? Muy buena pregunta. Ahora mismo pasaré esta pregunta a nuestros panelistas. Quizás Nigat, quien representa a la zona Asiática, podría responder esta pregunta. Sin embargo, antes de entregar esta pregunta a nuestra compañera de Pakistán, me gustaría decir el impacto que tiene al día a día la posibilidad de participar de manera híbrida. Mirad, que la posibilidad de hacer preguntas está para las personas que están online y no las personas que están aquí de manera presencial. O sea que, ¿cómo podemos garantizar la igualdad para los asistentes en línea y los asistentes en forma híbrida? Bien, así que esta pregunta va dirigida hacia Vittorio. Y luego a nuestro compañero en el centro en Bangladesh. No, no, no, no. Hablaré a través del de micrófono que está en mi ordenador. Mi pregunta se refiere a la interoperabilidad de la que ya hemos hablado aquí bastante sabemos que en la unión europea hay cada vez más regulaciones referentes a la interoperabilidad sin embargo el problema con el que pienso que tenemos que enfrentarnos es que algunas algunos gobiernos y a veces también importantes plataformas FinTech tratan de evitar estas regulaciones y hacen todo lo posible para evitar el impacto de estas regulaciones en su trabajo cotidiano. Y en este contexto también habría que analizar la interoperabilidad y la integración de servicios. Es verdad, esto es un aspecto importante y pienso the, que Vint puede responder. AI, uh, big, what, uh, Como Ireland oyes, Vint, well, este cuando oyes este tipo de preguntas, uh, cuando escuchas uh, a un uh, compañero uh, de Bangladesh, yeah, cuando um, hay pr yeah, problemas con acceso al Internet, ¿cómo responderías? Yo también me gustaría reflexionar sobre los temas éticos y cómo en el contexto de la inteligencia artificial es posible respetar eh, los principios éticos. Me parece que de momento no estamos haciendo lo suficiente. Tenemos que pensar cómo estos gigantes tecnológicos van a respetar estas, estos principios éticos. Estamos nosotros en capacidad de asegurar le respeto a estas normas éticas, alguien que está en el Silicon Valley tiene la misma perspectiva a los principios éticos que una persona que está en Bangladesh. Tenemos la misma perspectiva, tenemos... Pienso que deberíamos concentrarnos sobre esto, sobre la diversidad y sobre la creación de soluciones para todos los usuarios e interesados. Hemos hablado sobre la igualdad de participación en los encuentros. Nosotros en Pakistán, en la India y en Bangladesh tenemos una enorme marginación de las mujeres. Así que hay que destacar los problemas de acceso a los contenidos de internet porque por ejemplo faltan contenidos en los idiomas locales por otra parte también es un problema importante la exposición de las mujeres a la expresión del odio eh, también el, eh, la amenaza de la violencia todo esto es algo muy, son problemas muy vivos en nuestra región, en mi región. No sé cómo es en Bangladesh, pero desde mi perspectiva en Pakistán, lo que nosotros tratamos de hacer es crear un espacio donde tendremos la posibilidad de hablar de temas de ética, de temas de inteligencia artificial. Y. A pesar de que parece que estoy en Katowice, presente en esta cumbre digital, pero no es así que yo tengo la posibilidad de conversar sobre todos los temas que me interesan, como por ejemplo la falta de igualdad en cuanto al acceso a contenidos digitales, falta de acceso a Internet, también la censura en Internet. Todo estos son temas que me interesan mucho. Mientras que solamente la participación en esta cumbre no es suficiente para resolver estos problemas. Tenemos que enfrentar estos temas de una manera mucho más amplia y tenemos muchísimo trabajo por delante. Hay veces que no tenemos posibilidad de llegar con nuestros, nuestras solicitudes a un eh, público más amplio y todavía estamos muy lejos de llegar a una situación donde vamos a poder asegurar el acceso a Internet a todas las personas, incluyendo personas de los países marginados. Sí, yo creo que esta es la quintesencia del debate que tenemos en respecto a las tecnologías digitales. Estos temas en el Vaticano están presentes ya desde hace muchos años, los temas referentes al acceso a Internet, de, de violencia contra la mujer, pienso que aquí tenemos que, como has dicho, reflexionar cada vez más y más. Gracias por haber mencionado estos problemas. Tanto en el caso de Vitorio como en tu intervención, se repite la importancia de las normas y los estándares ustedes piensan que las normas y los estándares nos ayudarán a garantizar la interoperabilidad nos ayudarán a lidiar con la inteligencia artificial porque por un lado podemos tener regulaciones que están encaminadas a regular ciertos aspectos pero es posible hacerlo en un contexto donde todo cambia de un a un ritmo tan trepidante, Quizás necesitemos estándares abiertos que sean capaces de resolver problemas que surgen. Vittorio ha mencionado cómo pasar de eh, palabras a una real interoperabilidad. ¿Cuál es la posición de las empresas, de las compañías tecnológicas? ¿Cómo afrontar Carolina, tú creo no, no has eh, intervenido mucho, empezaste de una forma muy interesante, pero después desapareciste un poco. A lo mejor quieres tú hablar sobre estos estándares en cuanto a la inteligencia artificial. Sí, Vittorio ha mencionado algo muy importante, que es la esencia del debate de la interoperabilidad. Sí, existen buenas prácticas que podemos desarrollar, pero también hay otras iniciativas. que a menudo um, tienen buenos resultados en cuanto a la creación de los espacios digitales como un espacio interoperable. Se proponen diferentes soluciones por diferentes organizaciones, incluyendo la organización que representa WindSurf. Hay ejemplos de que esto puede funcionar. Yo ayer participé en la presentación de un informe que hablaba de las condiciones que condicionan el debido trabajo de Internet. El Internet funciona bien, pero la garantización de la interoperabilidad es algo muy importante y esto lo ha mencionado. Vittorio. Así que tenemos que ver muchos aspectos, incluyendo cuestiones de infraestructura, cuestión de datos, datos que realmente tienen una gran importancia, una gran influencia en esto, cómo funcionan los mecanismos de la inteligencia artificial. En cuanto a la gobernanza de la interoperabilidad, esto de verdad es un reto grande porque tenemos que garantizar la seguridad, tenemos que garantizar que los sistemas de gestión de datos sean compatibles y sean interoperables a nivel de las distintas plataformas, pero tenemos que recordar que se trata del tratamiento de datos de los usuarios. Así que aquí tenemos que ser bastante eh, atentos y entender... Eh, a las comunidades locales y no solamente con los países del norte pero también con los países en vías de desarrollo muchas gracias Carolina miremos ahora el chat veamos si hay preguntas sobre lo que hemos hablado y después pasaremos al resumen de nuestro debate Chris ha planteado una pregunta sobre el papel de la ONU. Obviamente la ONU es una organización compuesta por diferentes entidades e instituciones de las cuales cada una puede tener su rol. En el ámbito digital está pasando realmente mucho. Tenemos acceso a servicios médicos, el comercio se realiza en Internet y nosotros en la ONU también tenemos que responder a estos fenómenos. Hay una pregunta referente a cuál es la postura del secretario general de la ONU en cuanto al programa de la IGF Plus, la pregunta es cuáles son las perspectivas en cuanto a este programa. Y tenemos un comentario de Utah, Utah Kroll, que está de acuerdo con IGAD, que hablaba de grupos especialmente marginados, Muchos de los participantes están de acuerdo con lo que dijo Nigat. Hemos oído a Chris que comentó sobre el papel de la cumbre IGF en cuanto a la seguridad y la ciberseguridad y sobre aquellos aspectos que deberíamos reflexionar más durante nuestros debates. Y también Carolina, quien se refirió a importantes aspectos de cuestiones digitales en cuanto a la protección de datos, derechos humanos, intercambio de información. ¿Hay alguien a quien le gustaría a hacer algún comentario? Tenemos... Y a cinco minutos, no sé qué es lo que pasa en Katowice, sé que hay personas en la sala en Katowice. Una pregunta de Amir para Bint sobre la ciberdelincuencia en Internet y sobre los ataques cibernéticos, que es un problema que se podría solucionar mediante una infraestructura técnica, como por ejemplo. Security by design o safety, safety by design que podría ayudar a luchar contra la ciberdelincuencia. Y ahora voy a enviar un informe sobre estos temas, publicado hace poco durante nuestro debate. Hemos hablado también de la tecnología blockchain y pienso que deberíamos respondernos a la pregunta a dónde pueden llevarnos las tecnologías basadas en el blockchain o security by design uno de los ejemplos es cómo funciona la red TOR o el así llamado dark web que son espacios donde a menudo tenemos que ver con actividades delictivas así que tenemos que velar por la seguridad ya a nivel de diseño de los servicios digitales resumiendo pienso que podemos empezar por la representante del Parlamento Europeo, quizás usted quiera comentar sobre lo que hemos debatido y presentar alguna conclusión o resumen general muchas gracias, escucho esta, este debate pienso que es un debate muy interesante. No recuerdo a todos los apellidos de, y nombres de las personas que plantearon las preguntas, pero quiero agradecer estas preguntas referentes al uso de inteligencia artificial para ayudar el desarrollo de las zonas rurales. Hemos hablado de cómo agencias de la ONU pueden favorecer este desarrollo incluyendo iniciativas como la como una agenda de la Secretaría General de la ONU. En este ámbito realmente sucede mucho y tenemos que recordar que las soluciones de la inteligencia artificial nos pueden ayudar a solucionar varios temas como por ejemplo la crisis en la agricultura, la crisis climática. Así que pienso que organizaciones como la ITU o la UNESCO participan en estos trabajos y agradezco el hecho de que hayamos subrayado estos aspectos. En cuanto a lo que dijo Vittorio, es algo que yo también quise destacar en mi intervención, que se trata de que la interoperabilidad es la clave y obviamente tenemos que garantizarla. Gracias a la interviniente de Pakistán por haber mencionado la diversidad de la infraestructura de internet, es algo que quizás no siempre sea posible alcanzar mediante las regulaciones porque es algo que tiene que ser afrontado por empresas privadas que son las que aseguran y suministran la infraestructura, lo que nosotros tenemos que hacer es crear las mejores condiciones para sus labores y esto es algo que el Parlamento Europeo el próximo lunes debatirá, donde hablaremos sobre la infraestructura y también sobre la problemática referente a la violencia contra la mujer. En cuanto a las plataformas de los medios sociales, un importante criterio es con qué frecuencia estas plataformas son usadas son usadas a menudo y tenemos que cooperar con los proveedores de estos servicios para crear nuevos estándares y nuevas regulaciones. En cuanto a la responsabilidad civil de las empresas, social de las empresas, de las empresas digitales, esto debería ser no solamente referente al cambio climático, pero también al uso ético de datos es algo que quizás no sea tan visible como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es algo eh, de, que se debe al dióxido de carbono y el dióxido de carbono no es visible, pero sí es importante. De la misma forma que el tratamiento de datos no es visible, pero tiene un impacto importante. ¿Cuándo tendremos una situación donde podremos garantizar el traspaso de datos, pero también la posibilidad de cambio de red, como es en el caso de la telefonía móvil? ¿Seremos ¿En algún momento tendremos la posibilidad de forma absolutamente compatible cambiar las diferentes plataformas? Una respuesta breve es la siguiente. En este momento ya se, ya se llevan a cabo los trabajos en este aspecto y en la, en la nueva red sobre la gestión de datos también habla sobre este tema. El objetivo es garantizar una interoperabilidad completa, eh, pero bueno, lo que quiero decir es que ya se están dando los primeros pasos, pero queda todavía mucho por hacer. Bien, muchas gracias y me gustaría hablar una cosa, decir una cosa más sobre los estándares, porque si tuviéramos estándares en este, en este aspecto, podríamos acelerar los trabajos. Vint, durante los 20 minutos no has dicho casi nada, así que si no te importa, podrías presentar tus conclusiones para finalizar este debate. Claro que sí. Y yo creo que las conclusiones son importantes porque es un debate bastante amplio. Pero desde mi punto de vista, lo más importante es que en este debate que llevamos a cabo, tenemos que ser muy cuidadosos. Es que hablamos sobre un ecosistema muy complejo. Por ejemplo, las cuestiones como Security by Design son enfoques muy buenos, pero es una cuestión muy compleja porque Internet, todo el ciberespacio, es un entorno muy complicado que cuenta con millares de usuarios. Así que lo que quiero decir es que es difícil prever las consecuencias de todas las acciones emprendidas en Internet. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y tener la conciencia de que resulta difícil controlar todo este proceso. Además, los proveedores de servicios de Internet también procesan grandes cantidades de contenidos. Existen tecnologías como, por ejemplo, el aprendizaje automático que ya existen, sin embargo, requieren procesar grandes cantidades de datos. Lo que quiero decir es que tenemos que aprender muchas cosas, en primer lugar, y en segundo lugar, actuar con mucho cuidado. Para finalizar, quiero decir que necesitamos reglamentos, disposiciones, y legislación, pero estas tienen que funcionar bien, tienen que estar bien diseñadas, bien elaboradas para que puedan ser llevadas a la práctica. Puede que no funcione la primera vez o la segunda vez. Lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros errores para después actuar mejor en, en el futuro. Voy a seguir con mucha atención todos los trabajos que se irán realizando en el contexto de la creación de un ciberespacio seguro. Muchas gracias. Gracias por este comentario. Creo que vamos a finalizar nuestro debate. Creo que el consejo del último panelista ha sido muy bueno. Tenemos que actuar con mucho cuidado y con mucha humildad ahora me gustaría dirigirme a las personas que están presentes en Katowice de forma presencial y decirles que merece la pena visitar Nova Juta, una parte de Cracovia y es un distrito de Cracovia en que trabajó Juan Pablo II antes de Llegar a la sede apostólica. Merece la pena visitar Nueva Juta, merece visitar también Vadovice, su pueblo natal. Muchas gracias a todos por esta sesión. He aprendido muchas cosas. Espero que hayan espero que les haya gustado esta sesión también a vosotros. Les deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias, Johan. Muchas gracias. Y gracias a todos. Pedimos disculpas también por los problemas técnicos. Les agradecemos su presencia. Eh, tanto de forma presencial como Questions. en línea.